McClary, alboroto en el veterinario. Autor. Linley Do tala abajo en la veterinaria, había todo tipo de mascotas, con problemas y aflicciones, desde las orejas hasta sus dedos. Resfriados y estornudos, y con dosis de gripe, picaduras y puntadas, y dolor de barriga también. Tantos animales, Vigilantes y cautelosos, y peludo McClary venía de la lechería de los Donaldson. Había perros tristes, gatos cascarrabias, un conejo con espinillas, y ratas raquiticas. Ratones con estornudos, una cabra enfurecida, y casi la cacatúa, encerrada en su jaula. Casi tiene garras. Y un pico problemático. Ella vio algo que se retorcia. Así que ella dio un pellizco con el pico. Ella tiró esto tan fuerte, que ella logró arrancar un pelo, y peludo McClary, saltó alto en el aire. Un pocillo lleno de ratones, estaba sujetado. Cuando se le fue encima, y los ratones salieron afuera. Cuatro periquitos quisquillosos, de la abuela Goff, salieron volando fuera de su jaula. Cuando el fondo se cayó, Grizzly Macduff, con su cola como cepillo de botella salió de su cesta, y saltó sobre la barandilla. Los gatitos Popadum, de Parkinson Place, se escurrieron a través de una abertura, y se unieron a la persecución. Barnacle Beasley, olvidó que estaba adolorido. Él tambaleaba y se estrellaba, por todo el piso. Luego Crema Pastelera el Labrador, Pastelito Maclay, y Fideos el Pudel, decidieron jugar. Ellos patinaron y correteaban. Ellos se deslizaban por todas partes, y las botellas y cajas. Se vinieron todo abajo. Que alboroto. Un revuelto de patas, una maraña de cuerpos, una revoltilla de mandíbulas. Con ladridos y aullidos, y tristes maullidos. Ellos realmente estaban haciendo una terrible pelea. Salió el veterinario. Yo lo arreglaré, dijo. Pero se cayó entre todos ellos. Y ser la cabra, se estrelló contra la jaula. Golpeó los barrotes. En una furia atronadora. Casi se enfureció. Ella sacudió con su pico. Algo que ella vio algo que temblaba. Así que ella dio eso un... Pellizco con el pico.